Entonces vamos a iniciar con un momentito como de mucha relajación. ¿verdad? Vamos a apagar el celular o ponerlo en silencio, en la medida de lo posible. Entonces sentémonos de forma cómoda. Ahí donde estamos ustedes escojan una forma cómoda. Vamos a inhalar profundo y vamos a procurar ir deshaciendo las tensiones del cuerpo. Desde la cabeza hasta los pies. Inhalo paz, confianza, salud. Y al exhalar, exhalo el estrés, las molestias o el dolor. Inhalo bienestar, luz, silencio. Y al exhalar, exhalo el cansancio, la angustia, las tensiones. Suavemente voy así, llenando mi ser de una agradable paz que fluye desde la cabeza. Soltando todas las tensiones de la cabeza, siguiendo por el cuello, los hombros, los brazos, Suavemente voy relajando el pecho. Sintiendo que mi cuerpo realmente va soltando todas las tensiones. Sigo por la espalda. las manos, el pecho. Inhalando paciencia, luz, tranquilidad. Exhalando las tareas, los deberes. Dejándome un tiempo de descanso mental. Relajo las piernas, los pies. Y ahora, centro la atención en quién soy. Porque mucha tensión está en ¿qué hago? Pero ¿quién soy? Esta energía vital Esta conciencia despierta Que ha decidido estar aquí hoy ¿Quién soy? Y que esa respuesta no venga del ego, sino venga del corazón, de esa intuición más pura. Y visualizo que lo que soy es una energía tan linda. Sutil, el alma ¿Cómo es el alma? La esencia de lo divino lo que está más allá de tantas costumbres y sistemas del mundo físico el alma que es energía eterna liviana sin peso. Sí. Porque el alma está más allá de las cargas del miedo. El alma es luz. Y visualizo que esa energía es como una pequeña esfera en el centro de la frente. Como una semilla sutil de luz. Desde la que se irradia energía a todas partes. Pero su centro, su lugar, es el centro de la frente. Percibo como el alma desde aquí. Emana ondas suaves de forma natural el alma, el ser. En su esencia Es paz Y visualizo Que la mente se alinea en armonía con esa paz del alma. En este momento de introspección Voy a dejarme sentir Qué es esa esencia divina Que siempre ha estado en mí esa luz del alma Mm-hmm. En esta dimensión más sutil Es como si entrara a un espacio espiritual Tan suave como plumas de ángel Donde el alma empieza a sentir otra vez una armonía interior donde es libre donde no hay nada que defender nada que tener miedo Una dimensión pura en la que no quiero corregir afuera, controlar a otros, donde no hay críticas ni opiniones. Una dimensión pura, donde hay silencio, el silencio angelical que hace florecer la energía del amor Y donde empiezo a percibir todo desde esa esencia de amor. El amor del alma me hace un ser agradecido, abierto paciente un ser que fluye que escucha que perdona mi esencia es amor Cuando estoy sintiendo que este amor emerge, crece, es como si se rompieran tantas barreras que me desconectan del universo, de las ocho mil millones de almas con las que comparto el escenario de la Madre Tierra. tantas barreras se deshacen y me siento con una dulce conexión una conexión de hermandad, de hermandad de alma a alma, en ese estado de inocencia pura. como si fuéramos solo una sola familia hace tanta falta ese amor el amor del alma que es solo recientemente que somos más de ocho mil millones de almas en este escenario de la Tierra. Y sin embargo, hay tanta soledad Es la soledad. son tantas barreras invisibles inconscientes, aprendidas. Cuando regreso a esta conciencia de luz, de la esencia del alma, trasciendo todo eso que nos bloquea y me conecto a los corazones a la Luz, que son todos. Más allá de sus acciones, aciertos y errores, su esencia es el alma. En este amor, fluyendo, vivo, como una energía de sanación, una energía que despierta la esperanza, la espacio y nos conecta. Sentir ese amor, llegando profundo al alma, directo de la fuente suprema, como el guía supremo para todas las almas de este mundo, Dios. el único ser capaz de traer luz en medio de tanta oscuridad esa luz que alivia el cansancio esa luz que trae paz Se apacigua la ira, el enojo y sentir esa luz del amor que le vuelve a dar sentido a lo que soy a lo que vine a ser a este mundo a lo que somos como humanidad. Un amor que acepta, cuenta, siente y da fuerza. hoy mi guía supremo, el guía espiritual verdadero de todas las almas, está haciéndome sentir lo que somos en realidad, todos y cada una de las almas son parte indispensable de esta enorme familia humana. El Ser Supremo me lleva en sus ojos más allá liberando al alma de tantas ataduras que yo misma había creado, vuelve a llevarme a un espacio tan seguro, tan tranquilo, agradable, donde soy lo que siempre he sido, esa energía de paz sutil eterna y desde este espacio espiritual mi guía supremo me muestra al hermoso planeta Tierra a lo lejos se ve flotando en el espacio como una perla azul que refleja el brillo del sol de una forma tan hermosa. Puedo sentir como incluso hay esta conexión de amor eterno con este maravilloso planeta que ha sostenido la vida, este maravilloso escenario que permite que todas las almas, todos los seres vivos, interactuemos y crear esta biosfera de amor, sentir observando al planeta, como en esta esfera de tierra, agua, aire. vivimos tantos millones de almas humanas y tantos millones de otros seres vivos. Y sentirme parte de esta familia, parte de este equilibrio esencial Volver a traer ese cariño y aprecio especial por el planeta entero, por el mundo, por mi familia humana, todas las criaturas y plantas que comparten conmigo este maravilloso escenario del mundo y sentir cómo la energía también vibra desde la materia desde los cinco elementos que también están en mi cuerpo y que el alma puede volver a recargar de amor, de paz, de armonía. El alma suprema me ayuda a envolver este planeta con esa luz intensa del amor puro. Un amor espiritual que no conoce límites de idiomas, culturas, países. Un amor que reconoce a las almas un amor que entiende el potencial que vive en cada uno de nosotros. Un amor que vuelve a dar espacio, a sanar, a soltar el resentimiento. Esa libertad absoluta que trae el perdón, esta fuerza capaz de revertir toda la oscuridad acumulada, ese amor que transforma, purifica, alimenta, y da fuerza. Puedo observar el planeta rotando suave y lentamente y sentir como si la luz del sol fuera el amor tan puro, inquebrantable, inagotable, del Ser Supremo. Alcanzando cada rincón de este planeta. Abrazando a cada alma. Volviendo a despertar esa experiencia de pertenencia. El alma suprema, el guía para todas las almas, está volviendo a mostrar el camino. hacia este despertar espiritual, donde cada alma vuelve a sentir su identidad eterna. Cada alma vuelve a experimentar en lo profundo de sí misma. Ese amor puro. Esta experiencia en la naturaleza original de paz. Y sentir el planeta entero recibiendo esta misma inspiración. como una luz que ayuda a florecer una luz que quita el miedo una luz que sana y una luz que enciende mi propia luz de la conciencia como es una energía sutil más allá de lo físico el alma vuelve a tomar su brillo de esta luz de amor el guía supremo está ayudando a limpiar las sombras de mi pasado. Este amor que me ayuda a mí misma, a mí mismo, a aceptarme, a reconocerme con la capacidad que vive en el alma que soy. Mi guía supremo, me ayuda a dejar de seguir usando máscaras y me da la valentía de ser el alma que realmente soy. Volver a escuchar mi corazón y a sentir esos principios de vida de respeto amor servicio cooperación y de jamás causar daño a nadie ni a nada. Esa promesa con mi propio ser de volver a vivir desde este amor consciente y dejar de ser como una pluma que anda flotando donde sea que se la lleve el viento dejando que las situaciones y las reacciones de otros afecten mi propio estado. Hoy mi guía supremo me hace sentir mi propia fuerza interior desde este agradable espacio seguro Lejos de todo y de todos. Me hace sentir que puedo permanecer en paz. Aún en las situaciones que solían perturbarme, me ayuda a ver mi propia capacidad de adaptación y me ayuda a sentir que puedo decidir cómo está a cada segundo sentir al mundo envuelto en esa niebla Donde el entendimiento de todas las almas se ha llenado de polvo, de influencias, el sufrimiento, la confusión de sentirse solo materia que cambia con el tiempo. El guía supremo está ayudando a ver más allá de esa niebla que confunde y pierde y que me hace sufrir. Está ayudando al alma a volver a ver su propio brillo interior. Yo tengo la capacidad de volver a la luz del alma, esta luz de alegría que no depende de nada, no depende de las circunstancias o posesiones, que ya no depende de los demás es una alegría que vive en el alma, una alegría esencial del alma y puedo sentirla también en la atmósfera del mundo, sentir que la luz de Dios la luz del Guía Supremo no solo trae paz y esperanza sino que llena a todas las almas con todo lo que estaba anhelando en su corazón Ayuda a despertar la propia luz. La sabiduría profundamente enterrada en el alma, volviendo a emerger. Puedo sentir al planeta entero. Tomando de esta energía suprema. Y la luz tenue, casi invisible de cada alma, volviéndose más intensa, más brillante que lo que tanto buscamos como humanidad está en cada alma y que el Guía Supremo está llevándonos hacia esa experiencia Sentí que me lleno de esa luz, que toda el alma que soy se siente tan recargada, liviana, luminosa, y que en esta experiencia soy capaz también de servir al mundo manteniendo esta dulce visión de amor sobre mi familia humana y sobre esta hermosa perla azul el planeta que nos ha permitido expresarnos. Con esta dulce experiencia en mi corazón, poco a poco voy a regresar a sentir mi cuerpo tan tranquilo, fresco, lleno de amor. Sentir la silla donde estoy, y moviendo suavemente mis manos y mis pies, vuelvo a la hora y abro los ojos y los tenía cerrados. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Entonces, para terminar, vamos a leer acerca de la fe en los demás. Este es un librito muy especial, que es recopilaciones de la que fue nuestra directora por muchos años y que en el 2020 se, pues, se nos fue, con 104 años. Y bueno, se fue el 27 de marzo, fue hace poquito ya el tercer aniversario de que se fue. Entonces, para hoy salió fe en lo demás. Si es necesario que te haga responsable de algo, por supuesto, deberías hacerlo. Pero... Si una situación no te atañe, u otro es el encargado de esta, no te dejes atrapar por ella. No obstante, si quieres ayudar, puedes involucrarte de una forma más sutil. Es a través de la fe en los demás. <ríe> la fe en los demás es muy eficaz. No se trata de una fe ciega, es decir,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 Si la otra persona es sincera y verdadera, tu fe le va a ayudar. Este es el modo de ayudarnos realmente unos a otros. ¿Han pensado alguna cosa así? Como, como la confianza, la fe que uno logra tener a los demás les ayuda a ellos también. Muy necesario en este mundo, en este momento.